Bien, el tema de hoy es muy interesante porque se titula, sin duda, no hay cristianismo. Que no significa que los cristianos también dudamos. Significa que la duda es el camino por el que todos necesariamente pasamos, y ahora explicaremos por qué, para conocer cada vez más a Jesús. Un tema muy interesante. Tiene sentido para vosotros, ¿verdad? Así ya solo lo he anunciado. Entonces, es un capítulo del libro de Santos de Mierda, de José P. Manglano. Sabéis que es un título provocativo. La santidad con la miseria más absoluta de lo que somos. ¿no? Un título también consolador para nosotros. Nos vamos a meter de cabeza y a intentar explicar un poquito lo que se nos quiere transmitir. ¿vale? Mira, vamos a tomar un punto de partida. ¿Por qué la duda forma parte de nuestro camino en la vida y de nuestro camino de conocer a Dios? Tenemos que entender lo siguiente. Hay un concepto que se llama pecado original, que teológicamente sería muy complicado de explicar ahora, pero que nos sirve para describir una realidad que todos vivimos. Y es que hay una ruptura en el ser humano, una ruptura que tú y yo podemos experimentar todos los días. Una ruptura en cuatro dimensiones. Una ruptura contigo mismo, una ruptura con los demás, una ruptura con la creación y la realidad que te envuelve y una ruptura con Dios. Esto no era el plan original, en la historia de nieva, en el libro del Génesis intenta contar la verdad originaria, donde había confianza, donde había intimidad, donde había comunión, donde había inocencia, pero algo se ha roto y esto explica nuestra condición de seres humanos que vivimos en este mundo con la duda. Fruto de esta ruptura desaparece la comunión, la confianza, la inocencia y aparece la duda en el camino de nuestra vida. Para que entendamos un poco más qué significa esto de que la duda forma parte inexorable, inevitable de nuestra vida, os voy a poner un ejemplo. Coged el símil de ser un viajero en la noche. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer una ruta nocturna. ¿Qué pasa cuando tú caminas de noche? ¿Has caminado alguna vez en la noche? Yo te voy a sacar alguna idea. Primero, en general lo ves todo negro, porque es de noche. Además, caminas sin ver más allá del siguiente paso. Y lo poco que ves te hace entender que es mucho más lo que no ves que lo que estás viendo. Vamos, que al final caminas a tientas, caminas inseguro, caminas con miedo a equivocarte, con miedo a, con miedo a perderte, dudas. Y esto ocurre en la relación contigo mismo. En la relación con Dios, en la relación con los demás, en la relación con la realidad que te envuelve. Somos viajeros en la noche, en esta vida, todo ser humano, porque estamos heridos en nuestro origen. Cuando caminas en la noche, cuando viajes en la noche además, no puedes ver el contexto que te envuelve, aunque sea un paraje precioso. Todos son sombras, aunque sea una belleza indescriptible, tú solo ves miedo e inseguridad y dudas. Y dudas de si este chico te conviene, y dudas de si esta carrera te ayuda, y dudas de la relación de tu padre, si te quiere o no te quiere, y dudas de Dios. Y te relacionas con la incertidumbre en esta vida. La duda forma parte de ti. Bien, toda nuestra vida transcurre en un tiempo de noche. ¿Y por qué es importante entender esto como punto de partida por lo que voy a explicar? Pues muy sencillo. Si no entiendes este punto de partida, te pueden pasar dos cosas. Que vivas machacándote, porque... ¿Qué me pasa con Dios? ¿Es mi culpa? ¿Me castiga? ¿Lo merezco? ¿No siento? ¿Sí siento? ¿Por qué dudo? O que vivas en la indiferencia, que vivas superficialmente, anestesiándote, no me planteo nada. Yo vivo feliz, déjate de historias. Pues para los dos casos te voy a decir, si eres de los que necesitas entender que la duda forma parte de tu condición para no machacarte, la palabra que hoy hay para ti es tranquilo. ...tranquilo, porque ya estás comprendiendo... ...y comprender ya es aliviar... ...esto ya te puede aliviar... ...entiende hoy que tu punto de partida en la vida... ...tiene una condición... ...que vives y viajas en la noche... ...es decir, sin certezas... ...en la duda... ...y si eres de los que vive tranquilo y no se hace preguntas... ...ya no te digo tranquilo, te digo atento... ...porque tu punto de partida en la vida... ...es que viajas en la noche... ...y por tanto es propio de ti hacerte preguntas... Te estarás anestesiando, estás evitando acoger la realidad con todo lo que implica. No estás viviendo una vida propiamente humana, despierta. Hasta aquí hemos entendido el porqué qué la duda, como camino inevitable en nuestra vida. Ahora vamos a desgranar la duda en cuatro ámbitos y después haremos una conclusión final. El primer ámbito donde podemos encontrar la duda... ...es en la inteligencia. Punto de partida. Todos somos seres racionales. Todos tenemos razón. Algunos lo disimulan muy bien, pero eso va aparte, ¿no? Todos tenemos razón. ¿Y qué hace la razón? Pues la razón piensa. Y la razón, al pensar, va aceptando... ...aquello que es razonalmente aceptable. ¿Y cómo funciona la razón? Pues mira, acepta lo que es lógico... ...lo que es experimentable lo que es constatable empíricamente lo que puedo medir, contar, pesar demostrar, la razón acepta también la verdad científica sin ningún tipo de problema, la razón incluso acepta todo aquello que de alguna manera yo puedo llegar a procesar o entender dentro de lo razonable esto es importante, está el hecho de creer, creer es razonable ¿eh? la razón te lo permite de hecho estar abierto a creer, mirad cuando los historiadores delimitan en la prehistoria, cuando aparece el Homo sapiens sapiens, hay un hecho fundamental, y son los enterramientos, porque supone que el ser humano, a un hecho natural como la muerte, que ocurre igual a plantas y animales, le está dotando de un sentido trascendente. Es decir, está creyendo más allá. Por eso, el creer, no solo razonable, sino que es casi definitorio del ser humano como Homo sapiens sapiens, históricamente incluso así queda constatado. Bien, entonces... ¿Cuál es la duda si creer es razonable? Pues mira, que el hecho de creer es razonable, pero lo que te creas o no te creas, ahí la razón ya te puede lanzar bandera roja, alerta, esa es la duda. No todo lo que voy aceptando en mi creer pasa el control de mi razón. No todo lo que voy aceptando en mi creer pasa el control de mi razón. Y la razón protesta en forma de duda. Espera, voy a dudar de esto. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero esto qué es? ¿Pero un Dios hecho hombre? ¿Pero un hombre que es Dios hecho pan? La lógica se escapa, ¿verdad? ¿Pero un pan que es carne de Cristo? ¿Amar al enemigo? ¿Cargar con la cruz? ¿Las bienaventuranzas, dicho, son los que lloran, los que pasan hambre, los perseguidos? La razón levanta su bandera. Es su modo de protesta. Estoy dudando. Pero tengo una buena noticia. Esta duda es buena. En un primer momento. Es necesaria. Es un camino a Dios. Si tú no dudas en este punto, tu fe no se sostiene sobre nada. Estás anestesiando tu razón vendrá otro con cuatro argumentos y te convencerá de lo contrario ¿cuál es el siguiente paso entonces cuando aparece la duda? el siguiente paso es entender y hacer entender a nuestra razón que no es la única que tú eres un ser completo y eres mucho más que razón que eres un ser con intimidad, eres un ser con intuición, eres un ser con empatía eres un ser abierto al futuro eres un ser con corazón, eres un ser con trascendencia, con alma es hacer entender a nuestra razón que la realidad y la verdad no se reduce a lo empíricamente constatable vivimos en esa dictadura hoy en día solo es cierto lo que puedo demostrar con la razón y no es así, somos mucho más que eso por eso Frente a la duda de la razón, está bien que dude, pero también le tenemos que decir, tranquila, chica, que no pasa nada, que no eres todo para mí, que yo puedo apostar toda mi existencia sin experimentar ninguna certeza y no pasa nada. ¿No hacen eso los matrimonios cuando se casan? Sí, te seré fiel hasta el último día de mi vida, pero no sabes cómo va a ser el último día de tu vida. Ahí la razón debería levantar bandera roja, tío, que no sabes si le va a dar un chungo dentro de dos días si se va a quedar en silla de ruedas si le va a dar un cáncer, no tienes ni idea cómo va a ser el resto de tu vida ni de la suya y estás prometiendo que le serás fiel hasta el final. Sí, es que puedo, como persona, apostar toda mi existencia sin experimentar ninguna certeza. Forma parte de mis dimensiones. La razón no es la, no es la única. Puedo decidir creer. Puedo decidir creer en Dios y puedo decidir creer a Dios. Lo que Dios me dice. Entonces le puedo decir a la razón, soy más que tú y me fío de Cristo. Y me fío de Cristo porque he decidido creer. Es un punto importantísimo. O sea, no niegues la duda, pero plantale cara a la razón. Lo dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 2, San Pablo algo así como que la sabiduría divina entender a Dios no es capacidad de la razón humana, dice que es una sabiduría misteriosa, escondida que Dios revela, que Dios da a conocer mirad, Dios es una de esas realidades que va mucho más allá de lo que nuestra razón puede captar donde la razón no llega es cuando aparece la fe lo que la razón no comprende, la fe lo abraza por eso razón y fe se complementan duda y fe siempre irán juntas en el camino de nuestra vida siempre Y aunque calmes a tu razón frente a las dudas que te presente Te voy a decir una cosa que te pasará Continuamente Que siempre asaltará de nuevo la duda en tu razón ¿Por qué? Porque Dios, aunque lo vayas conociendo Siempre será un misterio inabarcable Siempre para todo ser humano En Dios siempre permanece el misterio ¿Qué significa misterio? Misterio no es algo incoherente, no es algo que no se pueda llegar a conocer. El misterio de Dios no se puede llegar a conocer solo desde la dimensión de la razón. Lo veremos tal cual es cara a cara en el cielo y entonces no tendremos ya dudas. Pero es como un niño de segundo de primaria, tú enséñale una raíz cuadrada de 2 elevado a 2. Para él es un misterio porque no tiene las herramientas para entender eso que significa. Lo entenderá más adelante cuando le des las herramientas. Pues lo mismo pasa con estas dudas. Porque Dios siempre es misterio, que lo conoceremos cuando lo veamos cara a cara. Y en esta vida, en la duda. Esa es la duda de la razón. ¿Os ha gustado? Esta es más cortita. Segunda duda, la duda en el ánimo. También llamada bajonazo. Sí, a veces nuestro estado de ánimo nos juega malas pasadas y tenemos momentos de bajón. Aquí no hay mucha explicación que no vaya a servir para darle muchas vueltas. En el libro, José P. nos da seis pautas muy concretas. Uno, no problematices el bajón. Es decir, acéptalo, acéptalo. No siempre es una causa espiritual que tengas que resolver. A veces hay causas químicas, fisiológicas, puede ser que no hayas dormido. No sé, cada uno se conoce. Pero no problematices lo que a veces no es un problema. Fíjate, no lo mires tanto como un problema que resolver, sino muchas veces como un momento que atravesar. Ya está, primer punto. ¿Vale? Segundo punto, no le des todo el criterio de verdad a tus sentimientos. Los sentimientos no son fiables, los sentimientos cambian, fluctúan, aparecen y desaparecen. La pregunta entonces que te tienes que hacer cuando estés debajo no es si estoy bien o mal, ya sabes la respuesta. Es si estoy haciendo bien o mal. ¿Cómo entender esto? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Tú eres del Madrid y esta noche juega al Madrid, pero mañana tienes un examen. Te digo yo que tus sentimientos te van a decir que estás de bajonazo en el momento que te pongas cara a los apuntes. Y encima si oyes gritar gol por la ventana. Pero vas a estar de bajonazo y a ti lo que te mueve dentro de verdad a estar bien si tus sentimientos son la fuente de fiabilidad es ver el partido. Entonces ahí la pregunta no es si estoy bien, es ¿estoy haciendo bien o mal? Y ya está, bajón neutralizado, pásalo. Tercer puntito. No te declares en estado de bajón. ¿Por qué? Porque hay que ir con mucho cuidado. Porque puede ser un refugio, una justificación. Y hay que tener un, o sea, muy atentos con esto. Porque nos podemos llegar a dejar de comportar con el, como en el fondo sabemos que nos corresponde justificados en que estoy de bajón, refugiándome en que estoy de bajón. ¿Sabéis cómo se llama eso? Capricho y autojustificación. Y tiene mucho que ver con la madurez, que sea otro punto. ¿no? Entonces, estar atentos a que no sea un capricho o una otra justificación. Cuarto punto. Aceptar que existe la, la ley del yo-yo. Un yo-yo que sube y baja, pero en este caso el yo-yo de que lanzas tu corazón a amar fuera de ti, lo cual es estupendo, pero cada cierto tiempo volverá a volcarse sobre ti mismo. Ay, qué pena que tengo, ay, qué tristeza. ¿Qué me envuelve a mirarte el ombligo? Muy bien, en el momento que te des cuenta, lanza otra vez el yo-yo y cuando vuelva, lo aceptas y sigues adelante. Si te frustras porque yo que estaba amando ya y ahora mirándome aquí, qué miserable soy, otra vez volcado sobre, sí, sobre mí mismo, qué egoísta Dios mío. Muy bien, úndete en tu propio bajón, vas a ser muy feliz en la vida. Lánzate otra vez, enseguida que te des cuenta, aunque no tengas ganas, un pequeño acto de servicio. Pon la mesa ese día, manda un WhatsApp a ese amigo que hace tres años que no le escribes y tienes un, ahí marcado como visto. Un pequeño acto, despierta, sal del pobrecito de mí. Un quinto punto es entender que esto también es una cuestión de madurez. Entonces, los bajonazos que le puedan dar los profesionales son distintos de los que los dan los universitarios. Esperemos ¿no? que esto vaya en buena progresión. Entonces, eh, puedes medir también tu madurez con la facilidad de estar por encima de tus bajones. Y, por último, entender que una duda en el estado de ánimo, también llamada bajón, es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para ver si tu amor está por encima de tu estado de ánimo. Esto ya me acuerdo de mi madre cuando cuidaba a mi abuela en casa, a mi abuela Amparo. mi abuela Amparo se le rompió la cadera y no podía valerse por sí misma. Entonces... Eh, mi madre la cuidaba en casa y por las noches, mi abuela gritaba, «Maripaz, Maripaz», mi madre se llama Maripaz, por qué? Y Y mi madre se levantaba a las 3 de la mañana a atender a mi abuela. ¿Creéis que sentía muchos sentimientos de ir a cambiar el pañal? Yo creo que no. Sin embargo, su madurez en el amor estaba por encima de su estado de ánimo. Podía superar su bajón de haber estado criando siete hijos y levantarse y atender a su madre, porque la quería. Tercera duda, la duda en el amor. Es toda sencillita. Cuando te te pones frente a Dios y te miras a ti mismo y dices, pues yo no quiero, no puedo querer. Si mi amor es súper pobre, si mira lo que sale en mi corazón, si está lleno de porquería, si está lleno de contradicción, si está lleno de infidelidades, pero si no me puedo querer ni a mí mismo, es que no sé amar de verdad. Con tantas impurezas que me veo en las manos, si no hay sentimientos, si es que no hay ni siquiera un amago de amor, a veces puedes encontrarte que lo que haya sea un dolor sordo, seco, hueco, dolor puro dolor en el corazón. Y te, esa es la duda en el amor. No amo. Es una duda que viene camuflada de afirmación tumbativa. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Tiene sentido esto para vosotros? Entonces, ¿qué dice el salmo? ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice, Él modeló cada corazón. Cuarta duda, la duda de los micros. ¿Qué hace ruido? ¿Será mi micro? ¿Será el suyo? Volvemos, duda en el amor. ¿Puedo amar? ¿De verdad esto es amor? Ojo, ¿eh? Mira, el Salmo dice, Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Él es Dios. Entonces, frente a esta duda, atiende a esto, abre tu corazón, déjate acariciar por lo que te voy a decir ahora. Dios conoce la mezquindad de tu corazón y no obstante, te ama. Dios ama ese dolor mudo de tu corazón que siente que no puede amar. ¿Te ha pasado un dolor aquí que porque no puedes amar? Ese dolor Dios lo ama. Entonces, atento a la soberbia escondida de pensar que no puedes amar a Dios o no puedes amarte a ti mismo o no puedes dejarte amar hasta que estés amando como debe de ser. Atento a esa soberbia escondida. No te has enterado todavía, yo te lo anuncio hoy, el que vas a tener aquí delante es... Aquel del que canta la canción de Besmaya en su cicatriz, un incondicional. Es el que te conoce como la palma de su mano y te ha amado ya, te ha amado ya. O sea, te ha amado ya. Entonces, déjate amar, ríndete, ríndete. Frente a esta duda, ama, ponte ante él. Que tienes delante a un loco de amor que ya no puede hacer otra cosa. Es que se ha grabado ahí, incondicional. Así te quiere, como si lo llevara tatuado. Frente a la duda del amor, una última frase que os digo: que escuché una vez decir a la madre Verónica de Comunión: Si te duele no amar, es que ya estás amando. Cuarta y última duda: esta duda es muy fuerte. Esta duda es importantísima. Esta duda nos pone en jaque mate. Es la duda en el corazón. Es la duda cuando aparecen situaciones en las que te ves completamente superado. Una situación que te tambalea. Una situación que acontece en tu vida y destruye todos los cimientos sobre los que habías apoyado tu existencia. Todo lo que creías saber, sentir, pensar y ser. Aparece una muerte inesperada. Aparece un fracaso al que no le ves salida. Una frustración en los estudios que te resulta frustrante para toda tu vida. En una oposición... Un divorcio de unos padres, te aparece una enfermedad a ti o a algún familiar, sufres un rechazo amoroso que te hunde en la miseria y todo se te tambalea, una infidelidad en un noviazgo, en un matrimonio, en tus padres, aparece un embarazo no deseado en un noviazgo, aparece un trastorno de alimentación, te quedas en el paro o tu padre se queda en el paro. ...aparece, brota en ti una adicción al juego... ...una adicción a la pornografía, a las pantallas... ...a las compras compulsivas, a las redes sociales... ...una adicción frente a la que te ves verdaderamente impotente... ...y todo se te tambalea... ...aparece un dolor físico que no se te va... ...y ya puedes ir a la unidad del dolor y ponerte electrodos... ...que no se te va... ...cuando aparece esta situación el corazón duda... ...se tambalea todo... Se caen las seguridades sobre las que habías apoyado tu vida. En este momento tus ilusiones no te sostienen. Tu barullo vital en el que vives se difumina. Tu supuesta filosofía de vida de un tío con principios, una tía que sabe lo que quiere, autónoma, autosuficiente, independiente, no sé qué, tal, no sé cuánto, no te sirve para nada. No te salva. Ya nada te da respuesta. ¿Qué te queda? La angustia, el vacío existencial, la desesperación y el sinsentido. ¿Os habéis visto ahí alguna vez? Y el corazón duda. Y duda. Dios no existe. Y si existe, aquí no está. Esta duda es súper seria. Porque todas las cosas en las que apoyabas tu vida no consiguen aliviar la desesperación. Pero te voy a decir una cosa. De aquí sale algo buenísimo. Buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque desenmascaras todos los ídolos. Mira, el dinero ya no te da respuestas. Los estudios no te dan respuestas a esa situación. Los idiomas que has aprendido, los planes que tienes de viaje, el tener un cuerpazo o tener salud, tener muchos amigos, la idea de Dios que tenías, heredada o construida por ti mismo y que de repente se ha caído, ya Dios no está, mira que bien a lo mejor habías hecho una idea de Dios equivocada, un ídolo, un falso Dios, o hasta habías hecho un ídolo de tu propia oración que en el fondo era proyectar tus ilusiones y regocijarte en tus deseos y lo llamabas oración y hasta eso se te cae, ya no puedo rezar todos los ídolos que han desenmascarados todo es falso y te quedas tú con tu desesperación, ¿qué haces ahí? atento ahora, justo en este momento, atento ¿Por parece que la desesperación te lo arrebata todo? Pero es el momento de plantearse, ¿todo? Todo lo finito. Todo lo finito. Si lo que te arrebata la desesperación era Dios, es que eso no era Dios. Porque lo que te puede ser quitado jamás es Dios. Entonces, genial, te has despertado un engaño. Por eso la duda también es camino de purificación en nuestra relación con Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué se nos aconseja? Permanece, no te anestesies, no te evadas, permanece, experimenta cómo la desesperación acaba con todo. Mira cómo caen todos tus ídolos, quédate sin seguridades, que se tambaleen los pilares de tu existencia. Entra en esa desesperación, experimenta la angustia, no huyas, permanece, permanece, porque lo que vas a descubrir detrás... Es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque ahí o la vida tiene sentido o no lo tiene, o Dios existe o no existe. Arriesgate a vivir ese momento con valentía. Permanece porque descubres que tu casa no estaba construida sobre roca y cuando llega el huracán se lo lleva todo. Entonces, esa roca que tú llamabas Dios a lo mejor no es Dios. A lo mejor era tu dinero, la salud. Ah, ¿se ha ido la salud y se ha ido Dios también? Pues entonces Dios era un barniz, no era tu cimiento. Pero a lo mejor no es tu culpa, te lo han enseñado así, por eso, qué bien que te pase esto. No es que Dios te mande un mal, pero es tan crack que lo aprovecha para que lo puedas conocer. Entonces, no te anestesies porque es el momento, cuando parece que todo se acaba, cuando parece que ese es el ocaso, en realidad es el amanecer. Es el amanecer de Dios en tu vida. Cuando estás desencantado, cuando dudas de ti, de tus fuerzas, de tu capacidad de ayudarte a ti mismo, en ese momento, cuando dudas incluso de tu idea de Dios, es el momento de descubrir que en el fondo de la desesperación puede amanecer Dios en tu alma. ¿Qué hacen entonces frente a la duda? ¿Qué hacer para descubrirlo? ¡Clama! ¡Clama! Grita con el corazón. Y si tu corazón no puede gritar, grita con tu cuerpo. ¡Reza! ¡Reza! Grita a Dios, ora, orar no es hacer rezos, no es pasar el rosario como si estuvieras loco, reza con el corazón y si no puedes con el corazón, reza con tu cuerpo, ponte de rodillas, levanta tus manos al cielo, reza con tu boca, reza con tu mirada, reza ahora que lo vas a ver si te encuentras en este momento de duda del corazón. Aprovecha, ¿has clamado a Dios alguna vez? ¿Has clamado a Dios alguna vez? Mi hermano pequeño sacerdote dice, quien está mal porque quiere, es su problema. Estás mal, pero has clamado a Dios alguna vez. Tienes la duda en el corazón, pero has clamado a Dios alguna vez. Si te han estafado mil euros con un mensaje de falso de la cuenta bancaria, ¿cuántas llamadas has hecho para resolverlo? Si te han dicho que tienen las preguntas de un examen, ¿cuántos WhatsApp has mandado para que te lleguen? Tío, que te estás jugando el sentido de tu vida. ¿Has clamado a Dios? Clama. Hoy puedes empezar a clamar. Clama, que Dios no es sordo y si no puedes con el corazón clama con el cuerpo te estás jugando el sentido de tu vida y si Dios existe o no, Cabo ya y el siguiente punto verás la experiencia clama y descansa dice el Salmo lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo abrazó como a la niña de sus ojos Dios sale a tu encuentro puedes experimentar el abrazo de Dios dentro, este abrazo es para ti no te quedes sin él descubrir que eres mirado que eres querido y que vas siendo transformado por Dios te va a mirar y llega la paz va a llegar la paz Dios no miente de esa paz te portará una nueva oración, sencilla, pacífica, silenciosa, serena. ¿Cuántos de aquí pueden dar testimonio que han pasado por ahí y ahora pueden vivir esta relación con Dios, con sencillez, con honestidad, con sinceridad? Muchos de vosotros se os nota cuando miráis al Santísimo ya que en vuestra vida todo esto ya es verdad. Jesucristo es luz sin tiniebla alguna, dice la primera carta de San Juan Y te va a hacer ver poco a poco cómo detrás de toda esa tiniebla había luz Es como cuando ves un cuadro de punto de cruz por detrás Solo ves hilos que se cruzan y colores sin sentido Hasta que ves el reverso y entiendes la hora perfecta y bonita Que no había puntada sin hilo Esa es la luz que te va a dar Dios es el sentido de tu vida y Jesús no es una idea Es real y tangible, se ha hecho hombre Y permanece vivo con su cuerpo En el sacramento de la Eucaristía En su palabra que te habla el corazón El Espíritu Santo que te habita, eres templo suyo Por eso déjalo entrar en tu existencia Que te ilumine Para que tu tierra ya no sea desierta Es que eres querido, es que es Dios Padre Es que puedes ser hijo Hijo, hijo que cuando cae Se levanta por Dios Que lo levanta, que lo mima y que lo cuida Por eso ríndete descansa y déjate transformar, que nuestro Dios es el resucitado. Vive como resucitado. Los cristianos somos los resucitados. Aquí hay gente que podría subir aquí ahora, que he visto por ahí, que podría venir y decir, yo vivo como resucitado después de pasar por una depresión que no me podía levantar de la cama. Yo he vivido la vida que Dios me ha dado en medio de una enfermedad mental que ha salido en mi familia. Yo he vivido la vida que Dios me ha dado cuando me han dicho, tu tía se muere de un cáncer dentro de seis meses. Y aquí estoy con una vida dentro que no puede explicar. Somos testigos de esto, somos los resucitados. Te falta resurrección a por ella. Y con todo esto, siempre en este camino, siempre como viajeros en la noche, dice Pascal: siempre habrá suficiente luz para el que quiera ver y suficiente oscuridad para el que no quiera ver.